Niños, por favor, estén quietos, estén quietos Kevin, venme, trénme, trénme aquí, la casa. Ven aquí, Kevin Niños, grabados aquí grabados aquí que no se más más De cachitie Hola, muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal Habéis visto, eh 10.000 suscriptores oh. Hace dos años En la pandemia me pegasteis un tartazo Cuando cumplí los mil Y en dos años, 10.000 Ah, no me lo puedo ni creer Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí mi colega Jesús de Borja, los viquineros, eh, Jorge Jurado, este Iniesta, todos los suscriptores, los lobos, todos los que, le, con los que he hecho vídeos, todas las carreras, todas las pruebas. ¡No! ¡10.000 mil, mil besos! ¡10.000 besos! ¡Os quiero un montón! ¡Un montón! ¡We veo, papaya! ¡Oh! ¡Guayla, macho! ¡Papaya! papaya Toma, come. No se vea. Bueno, y después de este momento de caos, viene el unboxing del nuevo Shimano 105, 12 velocidades de I 2. Nuestros más fieles seguidores se acordarán de nuestros célebres unboxing El Shimano XTR, el Shimano Durace de 12, Shimano Ultegra de 12 Hoy le toca el turno al 105 de 12 velocidades Y aquí mi compañero el Minion, Kevin... ¿Cómo se llama? Kevin <ríe> Me va a ayudar con los precios y los pesos yeah. Entonces... Bueno, vienen todas estas cosas en el grupo completo que se supone que es llegar y colocar y vamos a ir haciendo un unboxing de todos los materiales que hay aquí dentro. Ahora Simano nos viene con cajas en material reciclable, todo caja de cartón, ya tiene muy poco plástico. Vamos a empezar con el cambio de marchas. Una de las primeras cosas que me llama la atención son las roldanas del cambio. Así como en el Ultegra y el Durace, aquí las roldanas lleva eh, rodamientos sellados, esto lleva casquillos. Es exactamente lo mismo que les ocurre a los grupos de montaña. Los SLX y los de ORE llevan casquillos, sin embargo el de ORE XT lleva rodamientos sellados. Bueno, tamaño ligeramente más grande que el del Ultegra. ¿Cuánto vale? Dos, ocho, nueve... 9,9 290 euros Para un peso exacto clavado de 300 gramos Mira qué bonito A ver ¡Le pega la papaya! Lleva el, los mismo, el mismo botón que el Ultegra y el 105 Para eh, configurarlo, para cambiar el modo de, de cambio, para el ajuste vale. Tornillo este, también de acero en vez de ser de, de aluminio que llevan grupos superiores Entonces, bueno, abaratan un poco más Una de las cosas que más nos sorprendió De los grupos eh, superiores Tanto Ultegra como Durace Era el desviador delantero era, Es muy pequeño Ule, En comparación pella. con los anteriores Ay, Ule, Este ya se nota que es bastante más grande ¿eh? Papaya <ríe> Con un peso de 136 gramos Ule, Y un precio de hasta agotado Hombre, ya, sí, pero ¿cuánto vale de precio? 1,59,99 160 euros aquí el cambio de marcha Todos estos precios que estoy dando son PVPs Luego ya sabemos que las tiendas, el internet, pues bueno, descuentos y demás Nosotros tendremos una bicicleta de Conor Volcano montada con este grupo a vuestra disposición y estamos mirando que el cambio está disponible en stock, llegar y coger. Desviador. Papaya. Todavía no está, pero las bielas están disponibles, el cassette también está disponible, o sea que prácticamente está todo disponible. ¡Ja! Juego de bielas. Uf, ¿Qué pasa? ¿Le papaya? Son igual de bonitas, ¿eh? Que las otras. Exactamente, el mismo diseño que los grupos superiores Pero sí que se nota los acabados un poco más toscos Y desde luego sí que se nota el peso más, más elevado Sin embargo, con el color este que le han puesto Pues parece que sea la biela de una gama más alta Parece... no sé Está, está muy chulo, ¿eh? Un peso de 760 gramos Y un PVP de... Desde... 11,8,9 190 euros. Ah, revés, pero, al Revés, al revés, al revés. No, no, pero no, no, pero es al revés. Esto se mete ahí. Pam. Luego se apretan estos tornillos del lateral y ya da vueltas a los pedales. Chico, chico, chico, chico, chico, chico, Los platos son 50-34. ¿Vale? Y la medida que he pedido son 172 sí. y medio. Se tiende últimamente a una biela un poquitín más corta. Antes se llevaban 175. Se veían incluso vieras de 180 y ahora la medida normal es 172,5, incluso 170. Cosas de los biomecánicos que no entenderemos ninguno. Bueno, continuamos con el cassette. Una única relación de marchas. 12 velocidades, 11,34. Este es plata. Por el momento no hay posibilidad de 11,30 ni 11,32. Cinco coronas todas eh, sujetas con una araña de aluminio Y se ven ahí los remaches Espero que estos remaches no den problemas Como los del XTR El, del el del mismo estriado exactamente que los grupos superiores si los ¿sí? Y... 358 gramos y un precio de... De un precio de 79 euros con 99 muy bien perfecto no. bueno con lo que estábamos el conjunto entero son 380 gramos y el precio es de 289 casi 300 euros cada uno 300 izquierdo y 300 el derecho 600 pavos entre todo. Madre mía. A ver qué más viene. ¿Qué más? Viene la batería. Eh, aparte de todo esto, que serían los componentes el grueso el grueso de los componentes, aparte hay que comprar el cable de carga. Es exactamente igual que la, la, la, de, los grupos, la de los grupos superiores, ¿vale? El cablecito de carga que son 49. Con 99 euros. El cable USB. Lo que sí que me ha asustado, que me ha dejado realmente acongojado, a acojonado. Es la batería. Cable. La batería es específica para los grupos de 12 velocidades de Shimano. Y esto que tenemos aquí, señores. ¡Ah, esta es la batería! Que lleva aquí los tres cables, como en los otros grupos. Esto se mete dentro de la tija de sillín no se mete en el interior del cuadro y está siempre eh, oculta, ¿vale? Para que no la Pero esto, demás. señores, tiene un PVP, espero que esté equivocado, sí. de... Cuadre... No... De... Ah, de... 2... Dos... 2.8. Dos 228 euros. Ojito, ocho. cuidado, ocho. una batería de 228 ocho. euros. ¡Ay, que se cae! Me cago, ojito, ojito ya. cuidado ya es, ya además está agotado Vale Hace falta tres cables Uno que va desde la... Dos cables, perdón Uno que va desde la batería al cambio trasero Y otro que va desde la batería hasta el desviador. Cada uno, ¿vale? 32,99 Sí, señor Aparte de estos componentes Que son realmente la novedad Viene con los discos De 160 Se podrían instalar también de 140 En los frenos de carretera Con fre 140 frena muy bien Pero con 160 te aseguras de una frenada Espectacular Y en ocasiones demasiado fuerte Y Ya la conocida cadena De 7100 Que correspondería, sería exactamente la misma Que la cadena del Shimano SLX de 12 velocidades eh, Todo esto tiene un precio de PVP de 1899. <risa> 1899 euros. Sí, sí. <risa> He tenido algún suscriptor que me ha dicho, ¿merece la pena gastarse el dinero en unos cambios electrónicos de 12 velocidades de 105? ¿O es mejor el Mecánico Ultegra o el Mecánico Durace? Mi contestación rotunda Ajá, y clara y concisa Que los cambios electrónicos Los cambios electrónicos funcionan mejor Funcionan más suave, funcionan más rápido Hacen menos ruido Son más exactos eh, Por ser 12 velocidades también es mejor Un grupo de 12 velocidades va a ser mejor que uno de 11 Te va a dar mucha más versatilidad Más diferencia de desarrollos Entonces ¡Ay! mi consejo es sí Funciona mejor el 105 de 12 velocidades que un Durace de 11. Si te merece la pena comprártelo, pues eso ya depende del presupuesto de cada uno. Desde luego, esto tiende a que todos los grupos, tanto de carretera como de montaña, poco a poco tienden a ser electrónicos. Fundamentalmente... Esto aquí es donde está la gran diferencia, no en el inalámbrico o el cambio electrónico porque el de 11 velocidades funcionaba muy bien, sino en la propia pinza. Estos frenos tienen un sistema, un servo wave que lo llama Shimano, que las pastillas se mantienen más separadas para que no haya roce de los discos. Eh, con los antiguos frenos de disco de carretera de Shimano de 11 velocidades y anteriores... Eh, tenías el problema que cuando te levantabas Y movías la bicicleta Tendía a tocar el disco en las pastillas Sin embargo con estos No te pega el disco en las pastillas Y no tienes tantos problemas de ruidos Por lo que Muy a mi pesar os recomiendo Que os compréis el Shimano 105 12 velocidades de hilos Despide Adiós amiguito Hasta porque vomito. Le ve a papá